Hasta que este punto tan anillo, seré tan consciente, el el servicio el el el el Eta interinidad tasa sekulakoa izanda. Eta hemen es da contúa lagunak ditugun, edo es ditugun lagunak. Hemen contúa da, badaudela, su irtza llebatzuk, asko interinoak direnak, eta interinoak diren bitartean, behartzen zaie a trabajar como jefes de dotación. A interinos que llevan un montón de años, de manera eh, irregular, o sea, extendiendo el tiempo máximo, a los que se les obliga a ser jefes de dotación en las intervenciones, y ahora resulta que tenemos calificaciones de no aptas, ¿no? Son personas no aptas. Uy, usted ha estado trabajando diez años aquí, muchas veces ha ejercido de jefe de dotación, pero ahora yo le digo por una prueba de cinco minutos que usted no es apto. No solo eso, sino que después de haber suspendido y después de haberse considerado no aptos, se les va a seguir pidiendo que sigan haciendo esa labor porque van a estar durante muchos meses haciendo eso. ¿Qué me están diciendo? que tenemos a personas no aptas haciendo de jefes de dotación en siniestros que pueden tener eh, repercusiones graves para la vida de la gente. Esto es un despropósito.